Claro, ellos, ¿sabes? literalmente. Pillaba el concepto de todo siempre ellos. Y, y me encanta porque le encantan los videojuegos al igual que vosotros, ellos. Está en bacherato, ¿eh? El gachón. Pero es la caña, tío. Es la cañísima. O sea, se le gusta el Skyrim, ¿sabes? Como que el Skyrim yo de pequeño se lo ponía a mi prima y, y a mi primo cuando venían y yo era como la caña, ¿sabes? El God of War también. O sea, literalmente todo los juego del Nacho se lo ponía. Hombre, no muy violento, el GTA le flipaba, pero ya me entendéis, ¿no? Mi tía me decía, escúchame, GTA no, pero mi tío me guiñaba el ojo y. A todas, ¿sabes? <risas> Hostia, vaya pavo, eh, te lo juro, literal, ¿eh? O sea, me mola mucho. El gachón está casi a punto de cogerme en altura, o sea, imagínate. Ya está grande, está, eh, bueno, tenuto edad, vamos. Esto lo de ayer, ¿no? Siento haberme ido al carajo eh, Ya me entendéis a lo que me refiero O sea, me vino a atacar un barco esquelético Y la verdad tuve que hacerlo Me hago la misión Y chop chop, ¿eh? Yo ya al menos eh, tardé un mes Y además eh, con pequeño descanso. Y eh, eso es eh, que eh, usé guía, hostia Así que eh, así que, eh, ves, podrías hacerlo sin descanso Y te lo haces rápido eh, dos o una semana incluso eh, con elogios Pero es terrible, eh, claro, terrible aburrido Porque tiene elogios simples eh, eh, eh, Pero en eh, la mayoría eh, tienes que eh, buscar uno, eh, unas diarias qué putada, Que están en las islas a tomar por culo Y si no las usas, eh, y si no usas una guía, claro Tardas años en buscarla Además, eh, que al menos eh, las la nueve primeras Hostia, la leche Pero a ver, bueno Mientras que me pueda terminar campeón Una o dos semanas La premisa principal de la historia Va de lujo Lo que pasa es que ahora En vez de estar haciendo la misión principal del tirón Estoy metiéndome en el tres cardeo De buscar los tesoros de los cuarteles Para comprarme mi barco propio Cuando lo haga Misión Las que eh, no son de Piratas del Caribe Y las que eh, las que lore van primero eh, Pues un elogio es eh, Yo hablo cinco veces, en serio Perdón por tanto, texto ni te preocupes campeón, todo lo malo fuera eso, siempre lo voy a leer de principio a fin O sea, yo no soy un creador de contenido, obviamente, que ¿me entendéis? Siempre estoy pendiente de vosotros y con vosotros, macho Gracias también por decirlo, tú te has tomado tu tiempo eh, en escribirlo todo para poder llegar a... Eh, ya me entiendes, ¿no? Transmitírmelo y explicármelo qué menos, ¿no? Entonces, es educación ¿Y cómo sabes eh, que me compré el pase? Por la insignia que llevas puesta, supongo Te, eh, te imaginas que te encuentras a gran plan, mi fortune, ahí la voy si este juego hace una colaboración con el Lon en 6, flipas. Porque el rollo de 3 le pega un huevo, tío. Técnicamente estás haciendo las del Piratas del Caribe. En cuanto Lore, eh, esas van Ah, después de las nueve primeras. Pero igual el Lore está muy eh, desparramado. Hostia, la leche, claro. A ver, el como salió esta la primera. Digo, voy a hacerla del tirón, ¿sabes? Realmente, como que es lo último que tenéis, ¿no? Próxima colaboración, la skin de eh, One, eh, de One Piece en sí, hostia. Sería la polla, ¿eh? La verdad. Imagínate con el 3, tío. Es que, por ejemplo, en el cuartel que acabo de, de vencer, a 6, tiene el lore de 3. O sea, 3, Lucian, Vine todos los Sentinels podrían llegar a encajar en un DLC de este juego. Pero pff, dudo mucho que quiera hacer algo, ¿no? Porque Riot Game hacer algo con, con un juego, a lo mejor, de 2017, como que no, macho. O sea, es una mierda, la verdad, eso. O sea, no sé por qué, la verdad. O sea, si este juego, a lo mejor, eh, mañana pega el pepinazo, seguro que está interesado. Pero ahora no, o sea Madre mía. Nada, pero tiene bastante potencial. No obstante, a mí me está gustando mucho el juego. O sea, la verdad. O sea, me entretiene mucho empezar el directo con él. Es eh, de decir que pues, la comunidad me, me gusta porque son muy simpáticos, tío. Todos los chavales y chavalas que han venido a lo largo de estas dos semanas que vamos a hacer el domingo han sido de puta madre todos. O sea, literal. Y, y me guío por ello. En el juego, repito, es diferente. La gente yo no sabe quién coño soy, ni nada. Yo estoy en directo. Es molesto. sí, cuando te atacan y te revientan el barco, si tú estás haciendo algo en concreto, eh, ya me entendéis a lo que me refiero. Pero bueno, como todo. ¿Bajo ya? Qué raro que sean de sirena, ¿no? Qué guapo también al mismo tiempo. Hostia puta, está bajo el barco, ¿no? No, eso es escombro bajo eh, bajo el agua, ayer Qué guapada. O sea, pensé que era luz. Qué guapo, ¿no? Se ve muy bonito. Si anda y sigue, la voy. A ver. Qué chulo, yo pensando que esto era luz, ¿sabes? Raro, porque brillaba. <risa> A ver, voy por abajo, ¿no? Vas a tener que eh, nadar hacia eh, muy muy abajo, en serio Ella duerme en las profundidades Qué guay, hacia abajo buceas voy, qué chulo, ¿no? Me mola, ¿sabes? En plan, es muy, tiene su rollo, ¿sabes? Tiene su... Está bonito Hombre, a ver, aquí supongo que se lo curraron más, ¿no? Porque es de Piratas del Caribe, ¿no? Supongo Qué guapada. Me mola, tío. O Sana se ve muy. Por eso me gusta jugar así, hostia, de primera. Lo malo es que me ralentiza todo el directo un poco. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Encadenado para siempre. ¿Me estoy muriendo, gente? ¿No? ¿Sí, no? Ah, bueno, será parte de la misión. No creo que me pueda morir, ¿no? ¿Os imagináis nadar tan, tan, tan, tan profundo? Supongo que te cagas vivo, ¿no? O sea, yo ya aquí me estaría cagando encima. Bueno, me habría cagado ya. Literalmente, habría ido hacia arriba de la casca. Porque madre mía. O sea, hacer una mierda, o ¿sabes? ¿eh? Literal, he bajado aquí y joder, macho. Está en el final. Pues no vea los restos del naufragio, eh. ¿Qué cojones? Está muy guapa, ¿no? La misión, a ver, el encabezado de la misión está muy chula. No veo, o sea, ahí abajo, ¿no? Se oculta la sombra. ¿Tendré que pelear contra una sirena? ¿En serio? Estoy llegando al, al, al suelo. Cuando la eh, pantalla eh, tiene ese marco, eh, Como eh, verdoso? Es porque hay eh, que respirar. ¡Ay, ah, tu personaje toma... ¡Qué guay, Héctor! Gracias. O sea, no lo sabía, campeón. En este caso digo, hostia, a lo mejor se me muere, ¿sabes? El man... Espera, ¿me he perdido? ¿Me he perdido, gente? O sea... ¿Es aquí? Perdón, me he perdido, yo. Me creía que era esto. Hola, bebé, ya que ya que... ¿Qué día? El... <risas> y te muy sabia, pero vas a caer. ¿Será? Gracias por eso me ha evitado que aproveche. ¿eh? ¿Qué comerás? Gente, no, no sé dónde estoy. O sea, sigo. Cuando hay muchas burbujas eh, en un solo eh, lugar, eh, es para... Ah, para recuperar oxígeno. Para no ahogarte, te gané, ¿eh? Solo sigue los escombros, voy campeón. O sea, hasta aquí, ¿no? O oh, aquí más. Y gracias, Nicole, por eso me he habitado aquel este día, ¿eh? <risa> Causa, tío. ¿Cuánto tiempo hacía que no comías? Causa, ¿eh? Vale, por aquí sí, ¿no? Su corazón ya tiene dueño. Y que aproveche, ¿eh? Y gracias por comer también, ¿eh? Qué misión tan bacana. O sea, qué guapo, en verdad no, no, me mola, eh. O sea, me mola bastante, tío. O sea, es cierto que a lo mejor son muy. LOL. Son muy son muy eh, densas las misiones. Pero oye, yo creo que lo más denso es ir al lugar, ¿no? Además solo busca. ¡Lol! ¡Qué guapo! Barco de la libertad. Liberty, boat. Uh, free, o oh, oh, Freedom, boat. Increíble. O oh, Freedom Ship, eh, literalmente. Qué guapo, ¿no? O sea, lo que me mola sabéis que. Que hermano, estoy. ¿Esto qué es, cojones? Me he muerto eh, Estoy nadando, o sea, bueno, estoy buceando de hace 5 años, ¿sabes? O sea, tengo los pulmones llenos de agua Literalmente Qué puto guapo, ¿no? Ah, está en es la perla Hostia, qué guay A ver, también me gustó mucho porque fue una recomendación vuestra Empezar por las de Piratas del Caribe Así que ya me entendéis, ¿no? O sea, yo lo que me digáis vosotros Que habéis jugado antes Y eh, que, por supuesto, seguís jugando al día de hoy según, ¿no? A ver, no, pero está, está guay, o sea, me mola porque es algo mucho más nuevo por parte de los eh, creadores de C.O.T. Entonces, supongo que también estará eh, tratado con un poco de mimo eh, y cuidado y sin cometer los mismos errores que los otros, ¿no? O sea, pienso. Mover restos. Uy, Milos, ¿cómo estamos? ¿Qué pasó? Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo much Eh, oye, habéis venido... Eh, ¿y eso. Pues estoy pidiendo mucho que hace mucho tiempo que no, que no venís, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo está en este time? ¿Y cómo te encuentras? Podremos ver esto? Me estoy muriendo otra. Again, again. Bro, bro. Aquí, aquí. Increíble. Les cambiaron el nombre a, a la perla de la onda de Andrés. Por si pasaba algo con Disney. Eh, no perder los barcos. Ahora me parece normal, pero al mismo tiempo imagínate con los... ¿Me entendéis? No, Jesús y Héctor. Madre mía. Con los cabrones que son los putos de Disney. Me cago en la leche. O sea, solo con deciros lo de Joder, el Mandalorian No lo podéis ver de manera Jack Sparrow Ya me entendéis, ¿no? A lo que me refiero El bicho se me va a atacar, Que sí La llave de la perla negra Nah, pero coño Mira, por lo menos lo tiene ¿Sabes? Realmente Pero Disney sí que son más Come, come vergas La verdad, o sea Yo qué sé o sea, hay gente que a lo mejor dice que a la hora de eh, que, ya me entendéis, Star Wars ahora mismo está en Disney, es verdad que ha perdido mucho porque siempre y siempre han intentado hacer películas muy estándar para que todos los públicos, y es una putada la verdad, porque ya me entendéis, la seriedad que a lo mejor tiene las demás películas de Star Wars, antes de que Disney se las, caga, se las cargasen pues ya ni te digo, que también ha pasado con las series o sea, yo que sé, o sea, realmente a mí me mola mucho y me encanta Star Wars, pero a la larga hay cosas que, ya me entendéis ¿no? o sea, Baby Yoda mola, o sea, Baby Grogu mola, o sea, está ahí repartiendo eh, pescado, ¿no? Pero a lo mejor que la de eh, Boba Fett Sí que lo hicieron un poco, ya me entendéis, ¿no? Eh, diferente Mira, es la brújula de ya, qué guapo. Nada, me mola mucho que tenga este lore del juego, tío. O sea, perdón de la peli. El juego desbloqueado, vale. La intérprete eh, de tripulación este, eh, de este Atrora, eh, imponente barco. Lucharon con valentía, pero ahora están cautivos. Su vida olvidada. Y entienda ahora, a Héctor y también Jesús, que eh, no hayan salido los típicos hombres peces, ¿me entendéis? Y salgan los hombres corales. No, también es por eso. O sea, plan. Baby Jones sale, ¿me entiendes? Pero no sale su I tripulación. O a lo mejor estoy buscando y sale ahora. Te lo ruego, ¿no? El abandono me da su suerte. Lo que eh, posee te este quieras hacia adelante. Yo mucho estudios y al tiempo ando eh, ocupada. No pasa nada campeona. Y en esta semana eh, por fin tengo descanso. Qué alegría también campeona Wins eh, Milos. Porque, coño, a la larga es eso. Soy soy pequeño, eh, literalmente. Y siempre vais a tener que priorizar, por supuesto, lo que vienen siendo los estudios. Y para mí lo importante. Sé que no pasa nada si pasa un mes, dos meses. Todo lo que haga falta para que vosotros podáis llegar, ¿no? Por supuesto, aprobar, eso es lo importante Es vuestro beat para un futuro Yo siempre voy a estar aquí, campeona Y en, en líneas generales, este trimestre te ha ido bien Ahora sí, la brújula, bo voy del tiro Lo estaba haciendo por inercia, te lo juro, ¿eh, Jesús? Lo que dijo el de arriba A ver, es la cosa, es la puta cosa Es, es the same Está guapo, eh, o sea, me mola La misión está muy bonita, gente Despertar es extraño Es La perla hundida, esta sí es la perla, entonces Oh Ahora sí me puedo pasar eh, por los directos ¡Qué alegría también, Leña, Que también, por supuesto eh, Lo importante es que no, no os quede nada Y no tengáis que... ¿Me entendéis? Repetir la asignatura otra vez de nuevo Que es lo más tedioso En mi opinión, claro O incluso repetía Hay muchos de vosotros que este año a lo mejor Habéis tenido que repetir ¡Gracias a win, macho enorme! ¡Qué alegría! Y que también es eso ¡Hola! ¿En serio? ¡Ah! Volver a mi barco ¡Qué guay! O sea, es como una nereida Pero aquí... ¿Para qué? ¿Eso ¿Es agua? ¿Ahora? ¡Qué fumada, no! O sea que me sientan rara. Pégale lo que brilla. O sea, claro, a ver, por, por inercia le he dado. Digo, ¿qué? Qué raro, ¿no? ¿Sabes por aquí? Sí, ¿no? Está demasiado de cerca. Por favor, solo un poco más. Entonces está la sirena que me están engatusando, ¿no? La mermaid. Será mamona. Qué mamona que es. Me voy a poner la pistola, voy a tener que venderle un, un, un tiro en el pecho, ¿no? Un plomazo, ¿no? Obviamente, ¿no? Este es el último paso de tu viaje, no podrás avanzar más eh, en este pináculo. No ¿Segura? ¿A que te pegue un tiro en el pecho? Aquí es donde mis ordenados acabarán contigo. Ah, encima, ¿no? Encima quiere acabar conmigo, ¿no? Vengo de buen rollo y me... Me, me, me cago... Hostia, tanta comida, qué pena. ¿Dónde está? Hostia, son los raids, ¿no? Voy. ¡Lol! Vale, se venía a bot fight. Recuerden solo la parte de, eh, El lore para eh, resumir eh, Hay dos especies de sirenas, las buenas y las malas Las malas son las malas porque perdieron su voz ah, y, su, y sufrieron Su reina eh, se enamoró de un guerrero eh, que, eh, de una antigua civilización Que vivió hace eh, años atrás, antes eh, de todo En COTY eh, se enamoró del guerrero y fue convertido en el rey del mar Las otras sirenas y los antiguos eh, que así se llama la antigua civilización No estaban de acuerdo y cuando el rey llegó eh, para hacer eh, la, eh, pasionaron eh, y enterraron, hostia, su arma en el cofre de, eh, del pesar, el cofre eh, que sé se... Es ese cofre que va a llorar, ¿en serio? Entonces ahora voy a, voy, a, voy a ver por fin eso. Es que me lo habéis mencionado mucho, ¿eh? Literalmente. La marco, eh, mermite, eh, engañando. Literal, campeona. Eh, Wins, me quieren eh, me quieren robar el corazón. Eh, me lo quiere meter en el, en el cofre, literalmente la mamona, ¿eh? Mucha agua. Literalmente, bastante, ¿no? Bastantilla agua. Ya me jodería. Y entonces, eh, entonces la reina sirena eh, juró venganza y eh, que ningún habitante del Sea eh, volviera eh, a nevar las aguas. ¡Qué guapo! A salvo. ¿Qué guay no o saber, no...? Claro, daros cuenta que siempre estoy entretenido con vosotros, campeones y a la larga me, va, me salto un poco, ¿me entendéis? Sé que debería de leerlo todo, pero como es tan denso y extenso también, pues ya me entendéis. Va un poco como... Como vosotros siempre sois los primeros. Ya no sabéis de más, gente. Vale, eh, se finit, se la vi, ¿no? Oh, esos bichos son un poco mamones, ¿eh? Son cabrones, ¿eh? la verdad. Pero fáciles de matar. Y gracias también por el lore, campeón, señor cremita, que no lo sabía, la verdad. O sea, también daros cuenta que eso. Estaba hablando con vosotros mientras que la misión seguía hacia adelante. Y yo. Pero, coño por pues lo menos sé que ahora eh, son las sirenas malas a las cuales hemos venido a, a, a matar, ¿no? Bueno, a matar, no sé qué va a pasar Y el paralelismo con el corazón que tiene de Billón, que es de la de Caliope, ¿sabes? Y desde entonces la reina... Uy, perdón, ahí, ahí Es que eh, para conseguirla acá eh, tienes que encontrar una llave Para conseguirla eh, está por la zona mientras avanza, solo busca... ¿En serio? Ah, o sea, busca ahora una llave, ¿vale? Busco por la zona la llave, sin problema, campeón, gracias por decirlo Me ha pillado un poco de comida ¿Esto es? No Esto es para volver a mi barco, ¿no? Falta el corazón de sirena lol A ver ¿Y esta? ¿Esta es la del barco, entonces? Ah, sí, volver a mi barco Por ahora eh, le doy vicio eh, un poco al Genshin el Fortnite Al Genshin, el Genshin siempre es eso, ¿no? A ver, es un juego muy de móvil, pero está bien Está bastante gracioso Fortnite, yo la verdad es que hace un tiempo que... Bueno, un tiempo, hace un par de, de días que no lo juego porque la verdad está fatal. Esta temporada, sin duda alguna, no paso, campeona, de, de joderme el ordenador por, por un juego que no genera ya en el canal. Literalmente, ya has visto, por ejemplo, este juego está generando Sí sí. Y la verdad es decirte que encantado ¿sabes? de la vida Porque Fortnite es cierto que el competitivo A lo largo de estos cuatro años que está jugando Se ha ido la mierda y la verdad es que mmm, Es como para nada, si me dice Genera papají igual que antes, yo encantado Porque antes generaba 120 followers al día Si 10 de ellos que erais vosotros Os quedáis en el directo, yo contento Feliz como una perdida, literalmente Pero si no viene nadie Y sigo y sigo y sigo y cada vez vosotros Estáis más que, muy, que más de Fortnite, normal O sea, por eso, esta temporada de Fortnite la dejaré para o sea, aunque me haya a comprar para hacer temporada Me da igual, será por pavos en el Fortnite, ¿sabes? Tengo que usar al mundo, tengo de todo Me va de verga Creo que eh, está un poco más adelante la llave Vale, campeón, es que digo, a lo mejor Ahora sea lo de... Ahí está, el corazón de sirena, ¿no? Pero este corazón de sirena es diferente, ¿no? Este corazón de sirena es diferente Ese seguro que vale más dinero ¡Dámelo, mamá! No tengo bullets No tengo balas Vale, entro en esta burbuja Es solo del barco ¿Esto qué coño es? Una boca de algo Bueno, vale, barco. no Vale Eh... ¿Qué, ¿Qué quieres, perra? ¡Hala! ¿Gente qué? ¿Qué viene a por mí, tío? ¿Y eso? ¿Qué brilla? ¡Ah, hostia! ¿No es hermoso? Eh, y tiene... ¿Eso es el Kraken? Un regalo propio de Davy Jones LOL, prepárate Hola, de Sirena LOL Nunca pelea contra las sirenas, eh Qué guapo Miedo que eh Qué cojones Ese era el Kraken, campeón Jesús Se ve guapísimo, ¿no? Se ve súper guapo, tú Increíble, eh a ver, un momento, gente, ¿puedo, ¿puedo saltarle aquí? No, no. No puedo saltarle. Me gustaría subirme aquí. Bueno, desde aquí lo voy a hacer, gente, supongo que no puedo entrar. Suena Río de la Sirena eh, y este es el verdadero esplendor de ¡Sal! ¡Cado de ti Blanco! ¡Sal! Vale, vale, vale Estamos ready Ready for the war todo lo que te ha llevado eh, trago de lo que lo va a dar Vale, vale. Eh, sal de sal de la De la inmediatamente Es la hija del Kraken Según la historia El verdadero es eh... Ah, lo mataron El que Ah El que está en el juego Es la hija Qué guay Qué guapada la verdad Esa es cómo mola Tienes que cruzar Ah, el agua Voy, voy, voy, campeón Perdón, no lo sabía No lo sabía Y aquí metido en la Esas son ¡Hostia que guapa, no! ¡Hostia, no le di ni una bala! Bueno, ni una bala de agua. A esa sí le he dado, no creo. Vale, una muerto, ¿no? ¡Qué guapo, no! Oye, está muy chula esta misión, me está molando mucho, ¿eh? Me está molando mogollón, tío. A ver, de momento puede ser la más bonita. Desarrollo o de escenarios y tal. Uf. Dame vida. ¡Hostia, no me puedo poner vida! ¿Quién te? Ah, vale, me acabo de cagar encima, ¿eh? Vale, eh, La siguiente oleada de Nagas. Hacia el barco, ¿no? Hacia la perla, digo. Si ¿Sí me voy. Ya olvidé, ¿qué tal, campeona? la grandeza Winds. Aquí estamos matando a las mermaids ya. ¡Mírala! ¡Wow! Tienen cara de, de, de no haber hecho de bien en tres años, ¿eh? ¿Hasta dónde quieres llegar, señora? Es infinito, ¿no? Lo bastón, supongo ¡Oh! ¡Me dio! bitch. ¡Párate, párate, mamá su. ¡Dios! Una bola la desdeletea entera, ¿eh? Luego eh, te va a soltar la gema eh, Y sigue apuntando al banco Voy... Eh, perdón, el barco estaba allí Vale, voy para allá Gracias, campeón Jesús, grande Está guay, a ver, la misión... Oye, está bastante simpática Un momentito, vale No obstante, voy a ir full de vida ¡Hala! Por eso habéis dicho antes que era la mitad, porque te vas comiendo la. ¡Qué guay! ¡Hostia! ¡Y yo! ¡Oh, oh, oh, oh! Se me ha roto. ¡Y yo, y yo, y yo! ¿Dónde está el bastón? Ya. Joder. ¡Y el bastón! ¡Gente! ¡Y el puto bastón! ¡Hija de puta! Nah, joder, sin bastón estoy jodido, ¿eh? ¿Será perra? Debajo del agua te podéis parar. Es ¿eh? falso, ¿no? Falsísimo, ¿eh? putada, ¿eh? Se me ha roto, eh? o oh, no sé si se me ha roto algo ¿Es eso de ahí abajo? Tienen cara de eh, pasarse octubre sin cagar Literalmente, ¿eh? <ríe> Literalmente, campeona Stack estrellida, las malditas sirenas Vale, voy dirección barco Pero me estoy ahogando, ¿no, gente? Me ahogo Uf. ¿Qué voy a hacerle? ¿Qué hago? ¿Me voy allí? Hostia, hostia, que me muero, tú ¡Hala! ¡A la verga! ¡Tiene un tridente! ¡Dios! ¿Este quién es? ¡Jesucristo Superstar! Tío, tío, tío, ¿cómo, ¿cómo... me pongo vida? Aquí no había un sitio de... ¡Qué putada, tío! Joder, ¿dónde me va a dejar, gente? ¿Dónde me deja, tío? Joder, espero no tener que nadar hasta el fondo. ¿Cómo me estaba quedando sin aire? No lo entiendo. No lo comprendo ¿Cómo cojones me estaba quedando sin aire Si la misión en plan rollo Oxígeno infinito Vino a comprender Vino a entender What, a... What the fuck ¿Dónde aparezco? ¿Aparezco aquí? ¿Y dónde está el barco, gente? Allí, vale Supongo que me tendré que cargar a todas las oleadas Hasta que me dé la gema, como ha dicho eh, Jesús Así que ama por ello Pero, no sé, el puto bastón se me ha roto, tío Qué putada por lo menos es compa compasivo conmigo y me deja aquí, tío, joder Si no, estaría muertísimo, macho No miento, eh Muertísimo un poco A ver, eh... Where is the other mermaid? The, the, the, the final mermaid Where are you, bitch? Uh, I wanna kill you ¿Dónde viene, gente? ¡Oh, ¡Hostia, que está allí! ¿Esa es la cheta? ¿Dónde está? What Tafa. Ah, allí, la estoy viendo, hijo de puta. Sí, ese debe de ser el final boss. ¡Buf! ¡Ja! Ven para acá. Dios, esta está guapísima, es tenebrosa ahí. La mermaite esa es tenebrosísima, eh. Bueno, tenebrosa y dura. Pero más dura la verdura. Ven para acá, te voy a reventar, perra. ¡Buf! Mondongo. Mondongo. Eh. Me ha puesto veneno. ¿Tengo eso ¿Serio? Nah, esto era para matarla con... Oh, oh. ¡Buf! Eh, me muero, joder, ¿hay más? Ah, vale, pero esa no tan cheta, ¿no? Supongo, hostia, me he puesto más piña Cuando no debía, mierda Voy a matar a esta Que me parece más perra Aunque no sé, tío, esta parece súper Y yo, ponte la otra No ve, no ve No ve, que te corto la cola Vale, una muerta ¿Me das tu vara? Por favor, dame tu vara Una mierda ¿Dónde está la otra? Ven para acá Mamona Why are you running? Why are you running? Eh, eh, eh, eso es mío Vale, corazón de, de sirena Eh... Me ahogo ¿Dónde lo pongo, gente? El ojo desbloqueado Vale, me voy otra vez hacia allí ¿Qué hago? Has descubierto el corazón de una... Espera, eh, espera, espera, lo voy a dejar aquí, me estoy ahogando Sí, Eh, no, madre mía Vale, creo que está marcando bien la brújula No obstante, vamos a verlo Sí, ¿no? Va bien, va bien Vamos Ah, Allí tenemos la burbuja para poder llegar a respirar Como me he dicho, pilla oxígeno, ¿no? Vale Lo haré Es densa ¿eh, la misión, ¿eh? Es un rato, ¿eh? Fuera de coña es un buen rato, ¿eh? ¿Cuánto he hecho antes de empezar el directo? Eh, bueno, la, la misión ¿Qué he echado? Treinta y pico minutos, ¿no? No hacerme el cuartel y menos, ¿no? Realmente, pues Joder Bastante larga, ¿eh? Vale, esto se supone que como ha dicho antes Héctor, es que he pillado la, el oxígeno, ¿no? Vale, del tirón. Entonces aquí debo de introducir la gema en esta de aquí y tocar, ¿no? Vale, del tiri. Intuyo. ¿O no esta tiene? Entonces. ¿O no tiene? Vale, y esa la de ahí abajo es la que no tiene. Entonces, ¿este, este es otro puzzle? Supongo. Vale, corazón de Seneneca. Por aquí. Vamos a ver, si subimos, a ver cuánto subimos de experiencia para hacer la misión, tío. También espero que, que dé algo. Vale, intuyo que solo tengo que pegarle, ¿no? O sea, sería muy cruel. ¡Uy! ¡Dale ahí! ¡Toma ya! Vaya, vaya el dúo. El dúo caravera. Vale, súper guapo. Eh, vale, es otro puzzle, ¿no? Me estás tomando el pelo. ¿Pintura? Es eh, otro puzzle. Vale. Eh, Pero son estas de aquí enfrente, campeón. O hay, hay algo por aquí cerca Que sean las pinturas como las de antes A ver ¿Son para abajo? Los dos clientes son para abajo, ¿no? Supongo Bueno, a ver, la otra Ah, amigo, está aquí Vale, vale, vale, vale Perdón, no la había visto Me muero Aquí Ah, no Las de abajo son esas Estas dos No, vale, vale, vale vale. Gracias, campeón Eso no me he dado cuenta, coño A ver, aquí Vale, hacia abajo Y la otra también hacia abajo Gracias por la ayudita eh, Que realmente tardaría más O sea Y además que no había visto Ni la otra figura Esta de allí No la había visto, gente Uy Una más Maja. Vale Pues ya estaría Creo, ¿no? Sí Puta misión Está muy guapa, ¿eh? Hombre, bien un poco Está metido debajo del agua esta, Este move, ¿no? Pero bueno Ahora vale, sí que sí Se abre la puerta No va como canta la sirena, el la gloria, gloria bendita, toma ya Y esto es La ciudadela de la sirena, hostia O sea, ¿vamos a poder llegar a pillar Su corazón? Entonces, sí, ¿no? Vale, eso es Oxígeno, así que vamos directamente allí, gente Y Easy sí. Vale Oye, vaya locura De misión, eh, vaya locura eh, perdón, no puedo pasar por aquí O sea, hay un site al cual le tengo que pegar A esto No Entonces ¿Dónde está, tío? El cacharro para, para ir allí ¿Por aquí puedo salir? No What ¿Dónde está? Ah, sigue nadando Vale, voy, campeón, Gracias. Que Digo, ah, vale, por aquí, por aquí. O me parecía la típica zona esta que le tengo que pegar y, y ya me entiendes, el mecanismo, ¿no? Esa no se abre, claro, claro. Yo intentando ir por cabeza, ni no iría a entrar a en Yo quiero entrar por aquí, coño. Pero era por aquí, gracias, campeón Jesús. A ver. Esta sí, esta sí, esta sí. Además que brilla, ¿sabes? ¿Y eso qué ¿Qué ruido tan raro, no? Creía que había logrado escapar, eh, que no, eh, notaría que te habías colado descaradamente en la ciudad de Lana Sagrada. Es que voy a buscar comida ¿Habrá? No hay piñas Bueno, ni no piñas Pero bueno, no pasa nada Me comeré esto Y eso, un ancla Qué bonito Eh... Bueno Vale, otro puzzle Vale, tenemos el señor con cadenas Va hacia arriba del todo Joder, cuántos puzzles hay aquí, eh Oleada, ¿en serio ya? Hostia pues no tengo báculo, ¿no? O sea, no de momento A ver, de mi yo creo que sí que me puede dar tiempo, ¿no, campeón? Vale, tenemos al de la llama O sea Sí, bueno, el del coral llama Que este está ah, entre medio, aquí está bien Y el otro está izándolo hacia arriba O sea, este de aquí, izándolo hacia arriba ¿Está bien? Y la grande está arriba del todo Gracias, campeón, enorme Gracias, Jesús A ver Espera, ¿la grande? ¿Aquí? ¿Dónde? Un día atrapé un eh, WildMet, eh, le puse eh, Yubarta y veo su está Salió un eh, con guillotina de eh, C, eh, CSM. Hostia, entonces está cheto, ¿no? Arriba, perdón, ha dicho Jesús, arriba. Aquí, ¿no? Ah, vale, pero no puedo pegar a nada. Vaya plomo, ¿no? O sea, que tengo. ¿Dónde está la otra? No la veo. Arriba eh, sigue subiendo. Eh, ah, está fuera del agua, vale, aquí. Ah, vale, gracias, campeón. La leche. Que tiene que ser por nariz de fuera Y recuerda dónde está, aquí, vale Vale, en este ladito, arribita Yo creo que está bien hecho el puzzle, creo, ¿eh? ¿O no? Pues no, no está bien hecho O sea, ¿en qué coño he fallado? Vale, el de la cadena, arriba del todo El de la cadena, arriba del todo El de la llama O sea, perdón, el de, de este Ah, hostia, pues sí, sí, es este este no debería aquí. Tiene que ir a media altura, perdón. Ah, a media altura. Y este para abajo. ¡Qué plomo que tengo! O sea, ¿qué coño? O no sé. ¡Qué narices! ¿Cómo coño lo he hecho antes, tío? A ver, vamos para vamos pa arribita. ¡Hostia! Ahí, ahí. <risa> no la veía. ¿No la ha dado? En serio, que he matado yo que soy. Ahora. Ahora debe de salir ya. Hostia, es verdad, las oleadas la que me ha dicho Jesús. Un momento, voy a pillar esto. Porque creo que sí está bien. Vale, vale, vale. Hostia, ¿van a pelear sin agua? ¿En serio? ¿Van a pelear sin agua? Se van a cagar, compadre. Me había reventado la cara, ¿eh? ¿Dónde están? ¡Sal, perra! ¿Eh? ¡Ah! Son mierda bichos de estos. Ok. Dios, no vea la que me ha dado, ¿eh? Voy a intentar cargarla al máximo, ¿vale? ¡Bum! ¡Bum! Mondongo. ¡Bum! Increíble. Call of Duty Black of Zombie, gente. ¿Dónde está? Where are you, bitch? Boom. Valentísimo, me encanta. <risas> la puta burbuja, gente. La madre que le parió. Vale, eh, Me falta uno, ¿no? ¡Ah, no! ¡Lol! ¡Diablo! ¡En un toque! Son súper potentes, ¿eh? Gente, los báculos estos son mega potentes, ¿eh? ¡Fuera de coña! ¡Mega potentes! Tu victoria no tiene importancia ¿Segura? Cuando mi ejército haya recuperado su fuerza se de las profundidades y se hará, con las islas a las que llamáis hogar ¡Vale, señora! Ah, que había piñas De puta madre A ver Esto fuera, esto fuera, esto fuera Uy, me he equivocado otra vez, piña Hombre, está, está nice la piña Vale, entonces ahora eh, Debo hacer esto, supongo Y levantar la puerta, ¿no? Qué guapo, oye, está bastante guay la misión, ¿eh? Ahora, eh, la cuerda para abrir la puerta Apenas eh, sabrá, entra rápido Voy, Royer. Roger. Voy del tiri Saber qué nos da también, ¿no? Eh, la misión, macho. O sea, es bastante larga. Espero que me dé experiencia. Joder, macho. Los cofres, si viene alguien y me mata, bueno, mala suerte. Putado, macho. Nada, no le doy, gente. Joder, tengo que hacer la misión otra vez de nuevo entera. Joder, macho. ¡Uh! ¡Let's go! Ahora para que esté mal. ¿Os imagináis estar mal el puzzle? Wow, ¡Cágate encima, mamá, huevazo. Ahora está mal el puzzle. Estará bien, ¿no? Jalando la cisterna del bater. Luego. A vosotros. Pa, o, o pasó, ¿no? Hostia, ahora, ¿no? ¿Está cayendo el agua, o para? ¿Está meando usted? ¿Usted está meando? Ahora sube el agua, menos mal, campeón. <risa> es que, joder, como para verlo. Es imposible, coño. Es puto imposible, joder. La verga, güey. Nada, está muy bonita. Esta misión me está gustando mucho. Pero es muy densa, ¿vale? Podría, podría ser más corta. También. ¿Y sabes lo peor? ¿Qué es lo peor, compadre? Dímelo ¡Pam! A tu Kraken Yo me meo en el Kraken tuyo, compadre Eh... ¿Qué? ¿Ves eh, dónde? Están las caras eh, Por ahí eh, Está la llave Hay dos caras Vale, ¿esta, ¿esta cara te refieres, no? Ok Ah, estas dos Vale, en el medio, ¿no? O okay, que me tiro Y cuando sube el agua, como has dicho Aparece la que hay Vale Joder, el puto Kraken ¿Puedo subir? No, no Estará Estará abajo en el fondo ¿Dices? A lo mejor Es que ahí no creo que llegue, ¿no? ¿O sí? ¿Podría llegar ahí? Sube la, eh, la plataforma Ah, ¿puedo, to puedo subir O sea, en plan ¿Esa de ahí arriba? Voy Está arriba o no abajo Gracias, campeón Voy de una A ver Es que pensé Ah, está aquí, está aquí, está aquí Ole, ole tu huevo Está aquí, está aquí No lo había visto, campeón No lo había visto no lo había visto, no lo había visto. Tienes razón. Me, me, me he parado Vale. Está subido al ¿no? Vale, entonces desde aquí. ¿No? Me salto aquí. Y me salto aquí. Y salto aquí. Y aquí está la llave, ¿no? Ah, no. ¡Ajá! Me he equivocado. Ah. Eh. Ah, está... no, no. Me creía que estaba brillando. La madre que le parió. No llego <risa> Un momento, perdón Lo he hecho mal, lo he hecho mal Es por atrás, ¿no? Donde la plataforma eh, Que subiste eh, Entra a la boca ¿Está bien? Ah, sí, estaba bien La madre que me parió No lo sabía, campeón No lo sabía, perdón Lo hago de nuevo Yo me implomo <risa> Literalmente Es que pensé que no se podía subir, coño Hostia puta A ver, vamos a empirrar Wow Wow, Buffet Estaba iluminado Sorry, eh, presiones sin querer Ni te preocupes, campeón Todo lo malo fuera eso Todo lo malo fuese eso, campeón soy ese. <risa> ha pasado, ha pasado, ha pasado. ¿Llave de silver qué? Vale, la llave de plata, ¿no? Silver play, ¿o ¿no? Tranquilito, kraken, tranquilito, usted tranquilito, manín, tranquilito. Vale, entonces, la llave ahora es para abrir esa parte de allí, aquí adentro, ¿no? Ok, entonces, tengo que subir la mierda esa. Para avanzar, sin soltar la llave. Pero por aquí, ¿no, campeón? ¿O voy directamente al barquito? ¿Por ahí? Vale, solo para la cuerda aquí, vale, vale, entiendo. Eh, aquí está, Gracias por la ayuda de nuevo, eh. Siento mi torpeza, la verdad. Después de dos horas, no, yo no estoy acostumbrado a jugar. ¿Me entendéis? Es muy densa. Una misión para mí. Aquí, aquí me casco yo tres misiones. De cualquier otro juego me acabo un juego. Como el, el, el contra Police, por ejemplo. La llave eh, eh, se usa para subir al barco. Eh. Ah, con puerta, avanza nomás. Voy literal, campeón. Gracias, de nuevo Imagínate que me caiga ahora Vale, el tirón Joder, ha estado complicado Lo peor ha sido pegar a la última sirena, ¿eh? ¿eh? ¿Cómo? O sea, ¿me vuelvo al barco entonces? Ah, no, no, no, espera, espera Este no es, coño ¿What? He perdido la llave, no me jodas He perdido... Uah. Ese es el barco Voy campeón, pero... No encuentro... No encuentro el cacharro para pegarle No sé dónde está Ah, vale, vale Entiendo que le tengo que dar desde aquí Entonces ¿Eh? What the hell Arriba dispara Ah, joder, gracias campeón Vaya tela Si no fuese por vosotros Madre mía Me estaría media hora buscando Fuera de aquí, ¿sabes? El navío suspendido ante ti Es un presagio Una visión de lo que eh, Le espera la perla negra Vale cada clavo, cada tablón Se eh, ha retirado y eh, reutilizado En mi diseño. Que viene a por mí Les espera el mismo destino A de los barcos eh, que osen navegar Nuestras aguas Ok A medida que tu fuerza disminuye Mi imperio se expande ¿Segura? Are you sure? No intento subir ese barco ¡Ja, ja! Ya me he meado en tu barco ¡Ja! Arberga, vergas ¡Ah! ¡Calla la boca! ¡Ah! ¡Este es el cofre llorón! ¡Qué guay! ¡Cállate! ¡Mamáhueau! Eterna tristeza, qué guapa. Hey, este cofre creo que es el más bonito, ¿eh? Sinceramente. Un momento. Creo que me puedo. No, no. Vale. Entonces. Uf, me cago en Dios. La venganza de Cyberblade. Tu puta madre. Me acaba de meter un tortazo de flipa. Bro, bro, pero ¿dónde disparan? ¿Hola? Ahora, el Anca, prepárate. Voy, campeón. El ancla, el ancla, el ancla ¿Dónde está el ancla? Ahí arriba La madre eh, Ese te llena el barco de agua Que es marrón, eh Frank, vaya, vaya marrón, campeones dispara con cañón a los cañones Voy, o sea, lo único que... Ah, aquí está Esto Solo quería esto Uy Estaba ya, ¿no? Entonces Le he dado En la vida, ¿no? Vale, ese está muerto Qué guay la misión, a ver Tiene poco PvP En plan... A, a, a, bueno, eh, sin gente, pero está muy guay Vale, ese está muerto, ¿no? Creo Vale Dios, no se una mierda, ¿eh? ¿Que sigue en vivo? Increíble ¿Eh? ¿Por qué me ha dado dinero? Broles tirando Pues cuando suba lo suficiente el ancla Te va a sorprender por el pase Ah, por el pase de temporada, ¿verdad? es verdad verdad, eso me lo habéis dicho O sea Pero ¿cómo subo el ancla, gente? No entiendo, ¿el ancla cómo lo subo? ¿Estás subiendo? Sigo disparando, ¿no? entonces No tengo balas, coño Paranoia. Al lado del barril ¡Ah! Tengo que tirar esto Vale, vale, vale ¿What? ¡Ah, esto! Joder, no lo veía Pero si te disparan eh... Ah, te bajan el ancla Vale, vale, vale vale A ver, intentaré hacerlo A ver si sube Ancla no cadena Campeón, es que como es diferente El, el, est el estampado y todo y, y todo me queda rayado Digo, ¿al cual, al cual se refiere? No lo veo, coño no lo veía, Como perdido Claro, es que es diferente al mío El mío es una puta mierda de ancla Es del AliExpress, macho <risa> Literalmente pero A ver, a ver, a ver ¿Se mueren en algún momento? Cinco horas después, completamente, campeón O sea, ¿en algún momento paran de salir? ¿O, o cómo? ¿Paran de salir? No, ¿no? O sea, si me dejan del Tilly, tío Pero no creo que me dejen, ¿no? Partir otra vez esto, ¿no? Joder, hermano ¿De verdad? Ah, pues sí, ya han dejado de salir Sí, sí, es verdad Farfara, vendetta huevazo Cuando sale una, eh, una estrella eh, Cuando dispara si ¿Sí eh, sí le llegó ah, vale, jole, a vale, oleada, Ah, baba Entiendo Que claro, daba el mamón ese Campeón Jesús y Héctor Digo, ah, del Tiri Está worth it. Voy a matar Voy a matarlo igualmente Queda ese solo Ahí está, eso es lo del Call of Duty ¿Otra vez? ¿En ¿Serio? Vale, di el tirón ¡Eh, hijo puta! ¿El cané, creer? No estoy dando ¿Le he dado? El tiri. ¿Qué me queda? El rail, ¿no? Me quedan esos dos bichos Qué guapo que sea el, el cofre que llora, tío Me ha hecho mucha ilusión, qué guay morir, el señor Rice, vale, le di vale, le di a ese también mamá, vale, ya supongo, ¿no? que para yo creo que me dejarán, ¿no? no, ¿se han empauneado? ¿serio? ah, no, worth it vámonos, gente a fulete, a ver que hay arriba que Jesús Héctor dice que me va a sorprender o sea, seguramente hay algo ¿me entendéis? no me va a comer la, la, la cabeza el kraken de la muerte Puñeta Qué gracioso el ancla, tío Es que no sabía dónde estaba, joder Literalmente, ¿eh? ¿Más? ¿Cañones? Me va a tirar para abajo del todo, ¿no? Otra vez de nuevo, ¿no? Pues aquí se queda estancado Esperemos, ¿no? Como me haga subir otra vez Me cago en San Pancracio, ¿eh? Y pum, y le disparan Literal, ¿eh? O sea, otra vez de nuevo pero ahora sí que puedo subir para arriba, ¿no, Héctor? Pizza con piña A ver si me descargo mañana lo de Álvaro Mayo ¿Sabéis cuál es ese desarrollador de videojuegos, eh? Pues que hizo lo de pizza, pizza con piña, ¿no, Island Gente que me mata Que creo que dura 10 minutos Mañana me lo puedo hacer Cuando llegue del trabajo, pues nos lo hacemos en directo ¿Y yo? Vale, le dio la ha dado? la ha dado yo? ¿Qué pasa, cojones? No a nadie, coño. Vale, ah, le dio. Vale, ah, le dio a ese también, al mamahuevaso. Gente, pero voy a quitar el medio todos aquí. Eh. Ah, no tengo balas. Joder. La reconcha de la lora, pelotuda. ¿Qué? ¿Dónde está el que me queda? Es ese. Ah, le di. Bueno, ahora este, ¿no? De esta, esta parte es densa que te cagas, eh. ¿Para coña Es que hay caída de cañón, si no llega... Claro, si no llega, dispara un poco más para arriba. A ver, es la cosa, o sea, encima que estoy aquí, exacto, abajo del todo, campeón. Bueno, a ese le estoy dando, de momento, se supone. Vale, creo que ya está, creo. Creo que ya está, creo, eh. Creo. Ah, no, hay más... Ah, está, es sí, estás bajando, estoy bajando, estoy bajando, campeón, desafortunadamente. Voy a subirle, ¿vale? Voy a subirle un poco. Está un poco complicada la parte de esta. Bueno, un poco puñetera, ¿no? tanto un poquito. Creo que me quedan dos, campeón, para terminar la oleada, Jesús. I think so. Puto cofre llorón, ¿eh? Oye, este cofre lo puedo tener en el arpón y no me llena el agua como el de fuego. Sí, o sea, sí que el de fuego me quema. Pero si lo pongo en el ancla no, ¿no? O no tanto, parece. Estoy aquí, ¿no? A su altura. Joder, por fin me quedan tres bichos, tío. La madre que le parió. ¿Te lo llenas así así? ¿En serio? Tío, qué guapo. A ver, intentaré ir rápido Porque me lo voy a tener que llevar, ¿no? O es parte del lore Mátalo Vale, así mucho más rápido, coño Más fácil, joder Chiquito el cambio, ¿sabes? A no llego Me voy para mi casa Coño Vámonos Vale, está allí Vale, se está muerto, ¿no? Creo. Guay. Vale, ya está, gente. Coño, pero dale. Eh. Para que no. ¿Le estoy dando? Sí. Eh. Para que no eh, te llenes es tenerlo eh, a mano en la.. Ah, en la escalera pegando. Pegado al agua, qué guay. Te lo llenará eh, Sí, si lo tienes eh, en un. Ah, ¿en serio? En un barquito, la parte de atrás. No tengo, campeón, ese barquito que me dijiste. Eh. Sí lo hace, hostia. En serio. Qué guapada. A ver, pues intentaré dejarlo de una manera soft. Puesto para que me dé. Hasta arriba eh, del mástil. ¿En serio? ¿Arriba también? En verdad, arriba es una buena idea, ¿eh? ¿Dónde está, gente? ¿En serio? Hay uno. ¿Qué dices? Se lo había matado... Gente, lo había matado a todos. ¿Qué dices, tú? con lo juro que lo había matado, ¿eh? ¿Para qué coña? Ah, que está vivo Ah, no Sube Igual, qué guapo No le voy a buscar sentido eh, Digo, eh, por sí El cofre eh, llora Qué guay, no, no, Pero me parece simpático sabes, Ese cofre me parece la polla Míralo, ahí lo tiene Madre mía, si sí llora Joder Agua infinita, gente Un cofre de eso Y eh, soluciona la vida A un puto eh, territorio entero lo Llenas en cualquier parte del barco eh, Solo funciona cuando estás en la escalera a ah, pegado al agua Pues lo tendré en la mano, campeón de, Mientras que, por supuesto, vamos navegando para venderlo eh, Supongo lo tendré que vender, ¿no? ¿Cuándo, ¿Cuánto hay que subir, gente? Dios Oye, mi hija, eh, mía, sal Y ven y delétame El cracker, ¿no? Joder ¡Eh, eh! ¿Cómo? Vale, me dijiste que el Kraken tengo que pegarle con los. ¿Eh? ¿No le puedo pegar entonces con los cañones? Es que hay dos, eh, Y eh, hace. Eh, y el otro eh, que tiene llora eh, de vez en cuando. Y a veces eh, para llorar. El otro eh, llora sin parar. Qué paranoia, qué guay, ¿no? Qué gracioso. ¿A la cara? Ah, a la cara aquí. Bueno, a ver si. coño?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 Dios, me muero. Me muero, gente. Y yo, para, perro. El raíz es falso, este de la pre. Me cago un muerto. Vale. A la cara, aquí. O sea... Son las oleadas hasta que se pase, ¿no? Supongo. Necesito pillar vida, ¿eh? Aquí no había munición, gente. Vale. Un momentito. O sea, voy a pillar comida no vea la que me están metiendo. O sea, Me están dejando la cara rota. Un cañón en la cara. Eh... Ah, primera oleada. Ah, putada. En la cara aquí. No, no, es que digo, ¿dónde cojones está? A ver la cara dónde está. No la encuentro, gente. No sé dónde está la cara. No entiendo. Vale, no sé, me aquí. ¿Dónde? Ah, sigue subiendo por ahora, vale, vale, vale, vale. Perdón, digo, ¿dónde cojones está la puta cara, joder? No lo veo. apenas voy la cara y dispara, vale, del tirón. Mira ello. A ver si sube. Está subiendo muy lentamente. Entonces... Aparecerán uno, uno de estos huecos, ¿no? Eh, boquetes, digo. What the hell. Qué densidad, eh. Muy denso, tío. Me cago en sus muertos, eh Ah, que me está subiendo él, ¿eh? el hijo de puta Vale A la cara, ¿no? ahí? Mondongo Qué guapo el Kraken Qué guapo, tú Me siento como Kratos, ¿no? Somos Kratos ¡Wow! Lucas, at my tremenda hidra, gente Wow the fuck, es bueno? creo que le pego toda la piepada en toda la cara, eh su puta. Ah, ¡Su perro, me acabo de escupir tinta ¿Tú quién eres? Guardini o qué te pasa? ¿Será que tiene complejo de Guardini, no, perro? Para acá, te voy a dar la cara bonita ¡Pum! ¡Mondongo! Eh, Otro más, ¿eh? ¡Pum! loco. No vea la tortuga, está cabreada, ¿eh? Me cae con 10 me llevo una Y yo para allá, ¿no, cabezón? No te pase, ¿no? Pues no veas si tiene vida el crack, hermano. No veas si tiene vida, gente Dios... Joder, hermano ¿Qué más? Eh, eh, eh, guarda ese tentáculo a mí, no, a mí no me apuntes con ese tentáculo Lávate las manos, guarro Bueno, lávate los tentáculos Vale, segunda oleada Ok, supongo, ¿no? Derrota Ah, ya se ha muerto ¿Ya? Bueno, ¿habéis contado cuánto le he pegado? ¿Cuántos tiros le he pegado? Porque yo creo que lo habré pegado por lo menos 7 u 8 tiros, eh hasta allá completada, derrota al poderoso Kraken y haz que. No me ha dado tiempo a leerlo. Ahora sube el mástil y eh, no sueltes el cofre. Voy, campeón. Y vale, no subo el cofre. Ahí subo el mástil. Ah, aquí arriba. Y más, eh, cuando hay una de esas puertas eh, que se abre golpeando. Voy, o sea, pero tengo que subirlo más, ¿no? Supongo. A ver. ¿Ya subo con el cofre? Sigue subiendo, vale, gracias, campeón. Y ya ahora pillo el cofre y me, me subo con él. Y tendré que ir a venderlo. O sea, ya nos vamos de. Wow. El maldito sí hostia, está muy dura, ¿eh? Pero bueno, por lo menos mira, me quedo con que. Me habéis dicho que esta es la misión más, eh, más larga de todas. Vale, cojo. El cofre este llorón. Subo. ¡Qué guapo va a estar llorando! En serio. <risa> Pensé que era irónico. Porque lo, pasa, eh, lo que pasa, si no entras con el cofre Cuando abras la puerta En serio, y lo, y lo pierde, me cago en mi vida Vaya puto mala suerte Espérate que no, no me centro, campeón eh, ¿Qué debo de hacer? A ver, estamos tontos, ¿qué coño pasa? Sigo por el palo, ¿no? Ah, por aquí Casi me caigo Parkour, joder, pero me he cagado Digo, ya, ya está, ya, ya, pues ya estaría Es que no lo veía, coño Vale, entonces aquí es donde le, te le tengo que pegar, ¿no? A algo, ¿no? Supongo. Ah, no, paso y ya está. Y me suena la polla, ¿no? Vale. Qué guay. Este cofre, de momento, es mi favorito, ¿eh? Está muy bonito. Vale, ahora aquí es donde dices que lo suerte y lo coja, ¿no? Está llorando. Aquí, ¿no? Ok. Lo puedo soltar, ¿no? Aquí. Y no pasaría nada, ¿no? Me espero por si acaso no la quiero cagar. Pero... Lo, lo de, lo, ahora si lo hago, ¿no? Lo dejo Y le pego el tiro ¿No? O sea, tú y tú sí me dice que si no Me quedo sin el cofre Que está todo chulo Suato lo dispara Vale No, está el cofre Lo no he perdido Ah, me cago encima Eh... What the hell Vale, aquí y esto El cofre, tío El cofre El cofre Hijo puta, Vale, me voy Espero que me dé tiempo Gracias, campeón Jesús Vale Y aquí me voy por aquí, ¿no? ¿Y eso? ¡Ah! La mierda esa Voy rápido Uy, por aquí no era, ¿no? ¿O sí? ¿Qué? Si era por aquí entonces No lo dejes eh, al medio First, No, hostia Perdón, campeón oh. Abajo Es complicado, macho O sea uh, eyes, Oleada Joder Qué putada, macho Lo dejo aquí, ¿vale? No hay un... Ah, sí, sí que lo hay Qué pesado, ¿no? O sea, entiendo que sea la, la misión más larga Oye, pero qué pesadilla, cabrón Qué pasadera, churra Me una pasadera que flipa, ¿no? Joder, cabrón El cofre está quedado ahí, ¿eh? Voy a pelear al lado del cofre, ¿vale? Parece bien Pero vale la pena No, a ver, sí, vale la pena Está muy divertido, es muy denso Simplemente eso, no te acostumbrado a que sea Una misión, dos horas Literal, te lo juro Muy, muy duro ¡Coño! ¡Hostia, qué guapo! ¡Esa es la reina sirena! ¡Qué guay! ¡This is the final battle! ¡Take this, bitch! ¡Qué guay, no? ¿Sí o okay? qué? Tu madre también te consumirá ¿Dónde está? No la veo Gente, no la veo Proteja a tu reina Tú sí que eres una reina de, la, de, la, de, la, de la, Me cago en 10 Ah, o sea... Que ha venido aquí el centinela de guardia, ¿no? Hermano, puede pararte un segundo, y yo respeta menos. ¡Y yo! Cabezón, para allá, ¿no? Mira que me guanchotea tu sirena, eh. ¿Dónde está el otro? Allí me muero, tío. No tengo, no tengo oxígeno, gente. Me, me estoy muriendo. Puede. ¿eh? ¡Y yo, y yo! Me voy a morir. Me voy a morir. Me cago con panete. La burbuja, ¿dónde está la burbuja, compadre? Su hermano. ¿Dónde está, coño? No hay burbuja, que vargas, ¿no? ¡Hostia, que aquí está arriba la, la perra! ¡Buf! ¡Mondongo! ¿Sube? O sea, no lo no, no sabía que estaba arriba, campeón <risa> Las y alzarán ¡Vete ya! No te alza tú ni a palo Vale Ah, que hay aire arri aquí arriba Voy, campeón Voy de una Por lo menos para pillarlo Y ahora vengo a por el cofre Gracias eh. de deoder aquí. Paca, Nami. Nami del LOL, toma, para que pille. Entorcareto. Eh, eh, eh, eh, bro. ¿Qué haces? Estás muy agresivo. Estás súper agresivo, chato. ¡Bum! No me ha dado, mierda. Voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. ¿Merece la pena esperar? Sí, ¿no? No, mierda. Me muero, eh. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Me, me... Joder, joder. Y eso que tengo que soltar el, el báculo de la muerte. La verga, güey. Joder, qué duro, eh. Escúchame, que tú no puedes estar por arriba, compadre, la sirenita. ¿Tú no has visto a la sirenita? Pues eso. Para allá, reina. Que nada, que tiene las de mamá huevaso. Bueno, no veas cómo me a dejar a A ver, le voy a pegar con la onda cargada, ¿eh? ¡Bum! No puedo. ¡Ja! Contra mí, el pirata legendario, papá Gigomón, el Lupe, eh, nunca podrás. ¡Chus! Hey, me pillé el cofre. ¡Cole! This is my treasure It's mine, bro It's mine, mister Mine, mine, mine Por eso llora, baby Llora Ya nos vemos Con hemos derrotado a la reina de la sirena Joder, que cambió cambiado hasta algo de war Gente, ¿no era la barquiria? No, me, me voy, vamos, con el cofre hasta, hasta mi casa Me lo traigo a mi casa, compadre Me da igual no tener comida Es que me cago un día y me llevo una Dame comida, cojones No tengo la piña, vale Las piñitas Vale, pues me voy cagando leches, gente. Que también me gustaría salir de Sifostis. Entonces, ahora sí, intuyo que me voy al carajo para Bayo, ¿no? De una. Recárgame la bala. ¡Vámonos, gente! Eh, ¡Wow! Espero que una gama no haya más papayas para eh, pegarles, ¿vale? Pues sí que la había, gente. Me cago en 10 y me llevo una. Tío, me estás baiteando, ¿no? ¿Dónde está? Ahí arriba, joder. No quiero cagarla, tío Espero que no haya más gente Por favor, que no haya más, tío Eh... ¿Tú, tú, ¿tú eres tonto? ¿Dónde estaba la caja de munición? Si la acabo de ver ahora Aquí Vale, no entiendo, ¿vale? No entiendo eso, pero bueno ¿Si sí le he dado Le he dado, coño O sea, ahora ha cambiado Ahora se ha puesto como Un poco azul, ¿no? Dispara las estatuas Cuando entres Claro, claro, campeón Pero que, coño, lo había dado O sea, era muy raro Vale, cuando entres o sea, aquí Hostia, cofre Espera, espera, espera, espera Que se me va el cofre Y no, que la liamos No está aquí Espérate, tengo que hacer tiempo El cofre, el cofre, el cofre ¡y ¡El cofre! Me estoy volviendo loco con el cofre ¿eh? ¿Y eso? ¿Te pasaste? Ah, me pasé, por eso no le di ¿Qué coño? Eh, y ahora campeón subo todo, ¿no? ¿Subo todo para arriba? ¿O me voy al barco directamente? Lo que tú me digas, ¿eh? Subo todo, ¿no? ¡Ah, no salgo! Vale, vale, vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale vale Me quedo aquí Entra de nuevo Vale, voy Ya no voy a poder entrar campeón No, no creo Ya no puedo, ya no puedo, ¿no? Sí ¿Sí puedo? Vale Entro de nuevo, está aquí Ok Se cierra, jodes Aquí no Dime O sea... Después repete por dónde eh, entraste arriba ¿Se para arriba ahora? Vale Vale Por aquí, ¿no? Ok ¿Esto? ¿A esto te refieres? ¿Qué es eso? Y verás como eh, Unas estatuas Sí, campeón Estas tres, ¿no? Qué mal rollo, ¿no? Uh -huh. Esa, dispara, voy campeón segundo oh, Espera, espera, voy a pillar un poco de... ¿Por qué yo era, tío? Eh, guapísimo Ok Ah, estas son las gemas que están en alguna isla Si mal no me equivoco ¿Campeón o no? ¡Ah! ¡Mira! Si es el de la lengua No era para rotes, eh Hasta que se rompa Qué guapo era la tripulación de Jack Esto ¿Qué? ¿En serio? ¿Quién es? Mira, el que siempre va con, con el man este, este es el del el, el cerdo El, el philip, no, es el que va ¿eh? Qué guay Qué guapada, gracias campeón Qué gracioso de supo, no me he dado cuenta Qué guapo, tío ¿Cuál será el tercero? ¿Orlando Blue? No creo, ¿no? ¡Ah, la piba! Hostia La primera película, gente Por eso, grande relata, añadido Qué guay, muchas gracias campeón Qué chulo eh, ¿qué dice cojones? Eh, pues se parece, se da un toque La tía, bueno, sí Madre mía, me alegro de haber eh, despertado de tal sueño Scrooge, eh. si me sigue sumando a la cabeza esa canción, era tan triste Qué guapada También eh, había eh, palabras, ¿verdad? Ah, está desapareciendo todo Te ha a algo ahora Vale, qué guay Gracias por decirlo, si no me voy Oh, supongo que debo agradecerte que nos rescates A sus órdenes cuando nos capturaron esas eh, cantantes escamosas pensé que nos íbamos a convertir en comida para peces. ¡Loy! Ahí está el GIF, GIF. Era a tu servicio, segundo de abordo de la perla negra. Bueno, ahora es eh, segundo de abordo. ¡Ja! El holandés nos eh, acabó eh, alcanzando y nos arrasó a los confines del mar con él. Amazing. Pero eh, ya que tienes con, eh, contigo la brújula de Jack Apuesto a que ya conoces el destino de la perla <risas> En cuanto a su capitán eh, Viendo que estáis aquí Asumo eh, que Jack eh, no está tan muerto Como eh, se nos hizo creer ¿no? Hmm. Se ha metido de lleno en eh, Más problemas que me aspen Si el capitán está en peligro Tenemos que rescatarlo uh. ¿Y, que me, eh, y que me capturen de nuevo Ya has oído lo que han dicho la sirena David Jones eh, quiere sumergir eh, todo el fondo del mar Y eh, nosotros eh, somos los primeros en la lista bueno, ya conoces el código eh, Cualquier hombre eh, se queda atrás eh, se, Claro, que se queda atrás, se, de, se deja atrás Sí, Ana María ¿Y eh, dónde? Eh, no, eh, deja a los tres eh, Si no, eh, como parte del decorado aún No creo que los piratas de esta zona eh, Han eh, ampliado el código Además, el capitán eh, tiene todavía eh, el tesoro Así que no podemos... Vale Como digo, cuando tienes razón Vale A preparar el rescate ¿Por dónde empezamos? Oh, shit bueno, ya trajimos a Jack de vuelta entre los muertos una vez, así que sabemos que es posible. Hmm. Tenemos que colaborar con ellos, eh, con aquellos que estén dispuestos a ayudarnos, ¿vale? O eh, voy a necesitar la brújula del Jack si queremos eh, abrirnos camino hacia eh, las costas amistosas. Pero ya tenemos una duda que pagar, así que te ayudaré como eh, podamos cuando lleguemos a tierra. Gracias. ¿La brújula quiere? Claro. Si el viento es favorable, no, se volveremos a ver Farao. Eh, pronto ¡Farao! ¡Very well! Indeed ¡Hasta luego! Gibbs. Era Gibbs. No me acordaba el nombre, tío Qué guay Cuando eh, le entregues puedes irte al barco Gracias, campeón, por haberlo dicho Hostia Se ha cerrado Porque si no, no lo, habría, no lo habría sabido Mierda Y el, el cofre No lo habría sabido, campeón Literalmente, gracias de nuevo, Jesús Vale, nos vamos Completa cualquier gran relato La perla hundida, relato completado Ole, let's go Increíble Vale, pues me voy al barco O sea, pero me voy a mi barco, ¿no? Ya, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que está aquí la perla Subo hacia arriba a todo A, a toísima y ya estaría, ¿no? Es que si le digo la Areneida, El ojo desbloqueado, la perla hundida Qué guay Mola, ¿eh? Está, está chula La misión está más mola bastante, ¿eh? ¿Cómo? ¿Has tenido sable de la venganza de Silver Blade? ¡Qué guapo, cabrón! Estará más chulo que mi espada de Canecre, ¿eh? Increíble. Aunque la espada de Canecre ya la tengo en cariño. Fue mi primera compra.